Thank you. Nos encontramos aquí en La plaza con la camada de potro y potras del año pasado. Eh, esta ha sido nuestra bueno, gran sorpresa a, a buenas, porque eh, realmente hace dos años empezamos experimentando con un caballo con el que confiábamos genéticamente en él y morfológicamente no en tanto. Y digo no en tanto porque pues es un caballo eh, exageradamente... Mmm, huesudo y que por tanto estéticamente eh, pues no es muy de buen gusto sin embargo pues la verdad es que hemos conseguido el resultado que andábamos buscando y han sido potros y potras con buena calidad ósea en sus extremidades y con un carácter bastante eh, bueno por tanto creo que hemos conseguido lo que lo que andábamos buscando Boom. <laughs>